Así me siento cuando hay un escalón. El vídeo comienza con una persona sujetando una correa que yo llevo al cuello en el otro extremo. Va seguida de unos niños. Esta persona ata la correa a un poste en donde pone mascotas. Me dejan atar al poste y abren una puerta, suben un escalón y entran a un local. Después se ve una foto con todo el espacio. A la izquierda la puerta con el escalón y a la derecha yo atada al poste con un perro.